Buenos días amigos y amigas de La Hora de Urlingan, estamos en el segmento La Historia Necesaria con el querido Pablo Ambrosetti, qué lindo día hoy Pablo. Precioso, buenas a todos, a todas, este, sí, y afortunadamente acercándonos a la temporada estival, afortunadamente. Él la verdad que la suerte que tenemos que él sea profesor de historia y no sé si observarán porque él prepara lo que va a decir, sí, nunca sí. está improvisado. No, no, no. Este, hasta además, los errores están ensayados. Hasta los errores... Aunque usted no lo crea, está todo este, ensayado. Decime, ¿cuál es el tema que vamos bueno, a recorrer eh, hoy? hoy vamos a hacer una de las cosas más antitelevisivas y antirradiales que hay, Perfecto. que es hablar de economía. Bueno. ¿Por qué? Porque el... Primero que nada, porque hay como un sentido común instalado de que la economía es eh, compleja. Y los seres humanos somos sujetos económicos desde la prehistoria, por Muy lo bien. tanto... Es difícil de creer que algo que venimos practicando hace cientos de miles de años sea ajeno a nosotros. Y segundo... Y que sea tan complejo. Que sea tan complejo. Sí. Y segundo, porque eh, la sociedad es una trama de relaciones socioeconómicas. La economía es eh, un, una práctica colectiva. Y aparte porque eh, es necesario desmistificar esta idea de que la economía es algo complejo que solo le pertenece a los economistas o los especialistas en el término a los intelectuales, intelectuales. especializados muy gente y el resto vos okay. no entendés nada. testigo a la claro. tribuna popular a la popular lejos. lejos allá al, al ángulo eh, y por qué planteamos esto porque este estamos terminando octubre y el 24 de octubre de 1929 hace más de 80 hace años un rato. se produjo uno de los hechos más conocidos por lo menos popularmente y por ahí menos analizados en este contexto, que fue la fam el famoso crack de la bolsa Nueva York, también conocido como el Jueves Negro, o este, la crisis del año 30, que en realidad comenzó en el 29. Y nos parece interesante, en este contexto y no en otro, traer algunas aproximaciones, por lo menos superficiales, para generar en la audiencia algún grado de interés para bucear, investigar, leer, mirar, y sobre todo para reflexionar y aplicarlo como un conocimiento práctico a la vida cotidiana. Ese es el sentido de la historia, ¿no? Después, yo interrumpo, después, si todo lo que él diga se parece a la realidad... No es pura hay, coincidencia. No es culpa nuestra. No, ni culpa nuestra <risa> ni pura coincidencia. Ni coincidencia. Primero que nada, el para ubicarnos, este, desde, vamos a decir así, eh, mediados del siglo XIX, 1850-60-70, ya Estados Unidos... Alemania, lo que hoy sería Holanda, Países Bajos y, principalmente, Inglaterra eran los centros económicos mundiales. Eh, Inglaterra y Europa como grandes centros fabriles y Estados Unidos como un gran centro fabril, sobre todo en los estados del norte y un gran productor de materias primas en los estados del sur. La economía, si bien ya era un proceso global, claramente tiene un desarrollo mucho más avanzado en estas áreas. ¿Cómo funcionaba eso que en la escuela nos enseñaron como la División Internacional del Trabajo, que no es ni más ni menos que una etapa embrionaria del desarrollo de la economía capitalista con centro y periferia? Justamente. ¿Sentro? Había países centrales, claro. los que nombramos anteriormente, que tenían desarrollo industrial y que le compraban a la periferia, donde lamentablemente estaríamos ubicados nosotros, materias primas que ellos industrializaban, producían distinto tipo de producto y luego nos revendían a un precio mucho mayor del que nosotros le habíamos vendido. Ejemplo bien sencillo. Manchester, centro histórico de, produc de producción este, textil, compraba el algodón de India, la lana de Nueva Zelanda, la lana de la Patagonia Argentina, el algodón del Chaco, y ahí producía eh, vestimenta, mantas, ...que luego revendía a esos países. Era lo que se llamó en economía la ley del intercambio desigual. Vos le a un tipo, a una, a una potencia, eh, los porotos de soja... ...y el tipo te devuelve el aceite procesado. Cualquier coincidencia con la realidad... Cualquier coincidencia, se lo dije, no se lo advertí. No, es pura coincidencia. Mm. Lo cierto es que ese desarrollo eh, expansivo del capitalismo donde esos países tenían grandes industrias, gran innovación tecnológica, máquinas cada vez más modernas, más cantidad de obreros trabajando más horas, generaba un nivel de producción, justamente, de artículos de consumo en una escala creciente, es decir, cada vez se producía más y a más velocidad. Eso, inevitablemente, llevó, lenta pero continuamente, a una saturación de los mercados. Traducción. Si una empresa produce alimentos, los alimentos son produ productos de duración breve. Uno compra, consume y el alimento desaparece, hay que volver a comprar. Ahora, el que fabricaba ropa o el que fabricaba maquinaria, obviamente esos productos son de tasa de durabilidad mucho más largo. Es decir, llega un momento en donde la fábrica, estoy inventando, que fabricaba sillas, fabricaba 10 sillas por día, vendía las 10. Al otro día fabricaba 10 pero vendía 8, le quedaban 2 en stock. Al otro día volvía a fabricar 10, pero vendía 7, le quedaban 3 en stock. Es decir, comienza a haber lo que en economía se llama una lenta saturación de los mercados. Se produce más rápido lo que se consumen los productos producidos. Y a veces eso ha producido guerras. Bueno. Porque tienen los stocks llenos, los depósitos, depósitos llenos de mercadería. Entonces imagínate, ¿no? Y hay que romperlos. Claro, vos decís, eh, Portugal tiene los, los depósitos llenos de, qué sé yo, no sé, lo que vos quieras, eh, tenedores. Eh, Inglaterra tenía los depósitos llenos de eh, almohadas. Y entonces los tipos decían, eh, encontramos, nos dimos cuenta, dicen algunos de ellos, que los españoles encontraron un mercado potencial. No. ¿Qué españoles? Nosotros tenemos el stock lleno vamos a ver qué hacemos, claro. y en el vamos a ver qué hacemos, a veces se agarraban... Claro. ¿no? De hecho, la Primera Guerra Mundial tiene mucho que ver con, con ese contexto. El tema sí. es que en el año 2930 donde el mundo salía de esa Primera Guerra, se produce esa saturación de los mercados y comienzan lenta, las, pero continuamente las fábricas a cada vez producir menos. Como producen cada vez menos, las fábricas grandes, estamos hablando, sí. comienzan a buscar medios alternativos de financiación. El banco ya no te prentaba con tanta facilidad porque ya comenzaba a ver que la fábrica producía menos. Entonces, ¿qué se les ocurre a los británicos y luego a los newyorquinos? La bolsa de valores. ¿Qué es la bolsa de valores? Un mercado persa, vamos a decirle. donde Las fábricas grandes emiten unos bonos, unos papeles, acciones que las ponen a la venta y el inversor pequeño, mediano o grande las compra como reaseguro de su inversión ...y financia de manera indirecta a las empresas. Y que el único reaseguro cuando vos compras un papel... ...es la situación en la que esté la empresa. Bueno, ah, está ahí vamos. ¿Cuál es el problema? A partir del año 27, 28... ...las fábricas inglesas comienzan a darse cuenta... ...que la situación económica iba... ...indefectiblemente a un colapso. Al ir a un colapso, ¿qué hacen las fábricas británicas? Dejan de comprar materias primas en los países periféricos... ...entre ellos, nosotros... Y comienzan a vender sus productos y a desprenderse de las acciones de las empresas chicas. Ahí, perdón, ahí salta lo que hablaste en, la, en el programa anterior. En Argentina vendría el propietario de los trenes claro. y le diría al Estado argentino, sabes que estoy dando pérdida. Estoy dando pérdida. <risa> es a un ver, paréntesis claro. como para meter todo en la misma bolsa, ver, ¿no? ¿qué comienza a pasar? Uno a veces no lo entiende, pero digo, ve el noticiero de la noche y te dicen, la empresa, pongamos un ejemplo, YPF... Las acciones subieron de 10 a 11. ¿Por qué subieron de 10 a 11? Porque mucha gente las quiso comprar. Claro. Por lo tanto, la cotizaron y se vendió el precio más alto. Cuando te dicen, la empresa misma empresa IPF de 11 bajó a 8, ¿qué pasó? La gente la vendieron. Ahora, ¿por qué se quedó en 8? Porque alguien las compró en 8, ¿no es cierto? Bueno. Los británicos comienzan a, a desprenderse de las acciones de las empresas no británicas lo que hace que el precio global de las acciones no británicas, no británicas comience a... a caer lenta pero continua porque los tipos de, les generaba desconfianza que los ingleses que tenían mayor experiencia o se supone que entendían mal se, se están soltando de todo lo estadounidense y lo alemán y los lo alemán y bueno. empiezan a tirar para atrás bueno, el resultado cuál fue ese famoso 24 de octubre de 1929 la bolsa de nueva york Quebró, el famoso crack. Uh -huh. ¿Qué quiere decir que quebró? Todo el mundo salió a vender acciones. Cuando todo el mundo sale a vender las acciones... Se caen al piso. Claro, pero no es que se caen de, de, de 10 a 4, se caen de 10 a 0. A 0, no valen nada. No valen nada porque no hay nadie que las quiera comprar. Eso produjo en un día, en un día en Estados Unidos, la quiebra de 40.000 bancos, solo en Estados Unidos. 40.000 bancos quebraron, dejaron los ahorristas colgados del pincel. Este, la inmensa mayoría, prácticamente un millón de farmers, como le dicen ellos, los chacareros, sí. que tenían pequeñas parcelas de tierra, sobre todo en el centro este y, y el sur, todo. Con, con tierras que habían comprado con un crédito bancario, no las pudieron pagar, fueron embargados. La mitad de las empresas quebraron en Estados Unidos... La desocupación pasó de prácticamente 4 millones de personas a 26 millones de personas. Fue una catástrofe global que, donde menos impactó fue en Inglaterra, pero en países como Estados Unidos, Francia, Alemania, los hizo pomada. Bien, eso ocurrió. Y ahí se comienza ese periodo de la historia mundial que se llamó la Gran Depresión. Hay películas, libros, canciones. De todo un poco. Todo un poco. Países como los nuestros... Argentina, Uruguay y Brasil también tuvieron sus problemas porque imagínate que Argentina la lana de la Patagonia eh, los granos de la pampa húmeda o el algodón del Chaco no había quien vendérselo pero además Europa debía plata a Argentina y a Uruguay que no, la pagaba. Todo, que no la pagaban por toda la carne y los cereales de la que guerra. se le vendía por la guerra o sea fue una crisis global que hizo tambalear los sistemas hasta entonces conocidos del sistema capitalista muchos dicen que fue la primer burbuja bursátil de la historia. Lo cierto es que cuando explota esa crisis, mm. hay interpretaciones de todo tipo. Que como están hechos en el calor del acontecimiento, obviamente improvisan explicaciones. No lo digo peyorativamente. Sí, sí, Estás sí. adentro del problema improvisas explicaciones. La explicación que dieron los liberales es la de siempre. Esto es una anomalía. No sabemos por qué ocurrió. Algún expresidente diría que nos vino una tormenta de frente. Pasaron cosas. Pasaron cosas. Dijo otro, pasaron cosas. Pasaron cosas. O sea, la accidentalización de la economía global es decir, esto no sabemos qué pasó, hay que seguir haciendo lo mismo y después la rueda se reactiva sola bueno, no hay que olvidarse que en los años 30 existía la Unión Soviética que con los más y con los menos seguramente algún día abordaremos el tema en noviembre que es un aniversario de la revolución podremos hablarlo pero Perfecto. digo, eh, existía la Unión Soviética país al cual la crisis del 30 no lo impactó entonces, y aparte los años 30 fueron dentro de ese primer periodo de la experiencia soviética, los años donde la Unión Soviética pasa de ser un país semifeudal, atrasado y agrario, a ser un país tecnológico, industrial, con industria pesada, donde se mejoraron las condiciones de vida mayoritariamente de los trabajadores y de los campesinos. Dentro del, del, del, del, del Estado Soviético hubo una lectura de decir, bueno, esto qué marca la inevitabilidad de la crisis capitalista. El capitalismo es inviable, explota por todos lados, esta crisis es terminal, nosotros lo que tenemos que hacer es seguir apostando al desarrollo industrial, económico y tecnológico de la Unión Soviética. Mm. Los países donde la crisis es más fuerte, como Inglaterra, Estados Unidos y Alemania, son países que están en una situación catastrófica, los obreros están mal, y van a empezar a mirarnos a nosotros como el modelo a imitar. Hay como una idea, un optimismo de decir... Esto se resuelve sí, en breve claro. en favor de los intereses de, de la clase trabajadora. Como párrafo comento que hubo un economista soviético, mm. eh, que era un, un académico, pero era un hombre eh, de ideas marxistas, leninistas, que se llamaba Nicolai Kontratriev, que el tipo dice, dice, yo tengo otra explicación. Dice. Yo, dice, esperaría un poquito. Claro, dice, a mí me da la sensación, dice Nicolai Kontratriev, que en realidad. Las crisis en el capitalismo son cíclicas. De hecho, él compara la crisis del 30 con la crisis anterior, que fue la de 1870, y dice, ojo, porque el capitalismo tiene crisis cíclicas que siguen un patrón de expansión económica, auge, estancamiento, crisis, recesión, depresión, reactivación e inicia de nuevo. Y esas crisis, en realidad, no son una anomalía del sistema capitalista. Son la dinámica del sistema para empobrecer más a los trabajadores, quebrar a los capitalistas chicos y concentrar más la economía. Ojo que esta crisis por ahí no es terminar y el capitalismo sale fortalecido. Hoy sabemos que Contratrief tenía razón. Tenía razón. El pobre Contratrief fue acusado de contrarrevolucionario. De traidor. De traidor y terminó condenado a 10 años de trabajo forzado pobre en Siberia, donde murió de frío. Pobre hombre. Eh, hoy en todas las eh, carreras... El tipo de... lo leyó perfecto, ¿no? cada etapa <risa> lo leyó perfecto, hasta el día de hoy Al... sucede eso. Bueno, lamentablemente primó dentro de, de, de, de la conducción del Estado soviético ese optimismo ingenuo que no pasó. Lo que pasa es que siempre pasa eso, ¿no? En, en, cuando vos tenés una dirigencia política que está en administración de, de un país... Lo único que quieren es escuchar, es como Buena decimos en el, el Uruguay, el vamos arriba. Claro, sí, sí. El vamos arriba fácil, sí, sí está sí. todo bien, dale, dale para adelante y después el barco después, dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? <risa> pasó. Claro. Eh, ahora bien, y a esto queríamos llegar. Los dos países donde la crisis pegó catastróficamente, Alemania y los Estados Unidos. En Estados Unidos la situación fue la que describimos hace un rato, sí. en Alemania era similar. ¿Cómo encara Estados Unidos la crisis? En ese momento. Aparte, genera un caldo de cultivo horrible en Alemania. Bueno, porque, a eso vamos ¿no? al final, ¿no? Mm. Pero digo, en Estados Unidos, ¿qué ocurrió? En Estados Unidos, en ese momento gobernaba Franklin Delano Roosevelt, que pertenecía al Partido Demócrata. Su primer reacción es eh, adoptar como propia la visión liberal. No, esto es una coyuntura, pasa, se resuelve solo. Pero a partir del año 33, la dirigencia del Partido Demócrata comienza a darse cuenta que el problema es en serio. Claro. Y que tenían un grave problema con los sectores trabajadores. Estados Unidos hasta ese momento era un país de mucha presencia sindical y de mucha presencia migratoria. Claro. Y comienzan a darse cuenta, ahí Estados Unidos tuvo las dos, primeras, las dos primeras y únicas huelgas generales de su historia. De los marítimos y de los camioneros. Que le pararon la economía que sí, ya después por sí. sí estaba parada. Entonces, claro, la primera reacción del gobierno de Roosevelt es la de un gobierno norteamericano. Represión a los sindicatos, meter preso a los dirigentes sindicales, acusarlos a todos de comunista. Ahora, eso tiene un límite. Eso tiene un límite porque es insostenible cuándo? en el tiempo. Claro, ¿hasta cuándo? Por lo tanto, en el año 33, la convicción del Partido Demócrata que se, de, se desarrolla en la ciudad de Chicago, eh, comienza a decir, no, acá hay que salir de otra manera. Claro. Y sale la idea y no de, es casualidad que sea en Chicago, que es una ciudad industrial. Industrial. Industrial. Entonces los tipos dicen, queremos no, no, no, trabajar, queremos, queremos activar esto. Y a, y a ver, y ahí sale la idea de Roosevelt, el nuevo contrato social. Donde dice, bueno, acá el Estado tiene que intervenir en la economía. Y se toman medidas que hoy la derecha liberal acusaría de populistas. Diría, es un rojo ese presidente, ese no es demócrata, ese es comunista. Subvención diría. increíble a todos los desocupados... Mm. Algo parecido a lo que hubiera sido la caja pan con, con la entrega sí, de bolsones sí, alimentarios. Sí, sí. La gente estaba muy mal en Estados Unidos. La construcción la de viviendas sociales por parte del Estado, que eran viviendas que se entregaban gratuitamente para que la gente tuviera dónde vivir. El desarrollo de la obra pública eh, inútil. Esa famosa idea de, que decía Roosevelt: bueno, paguémosles a un tipo para hacer un pozo y luego paguémosle a otro para que lo tape y luego paguémosle a otro para que lo vuelva a hacer. No. romper calles para volver a pavimentarlas parece reactivar la economía reactivar la economía de cualquier manera una cosa increíble la devaluación del dólar se devaluó el 50% del dólar para ser competitivo los productos norteamericanos en el mundo y comienza ahí la idea esto que después sistematiza el economista británico John Maynard Keynes en su libro de 1936 Teoría general sobre el empleo, el crédito y el dinero Donde dice Tomando las ideas contra TRIEF Las crisis económicas del capitalismo son inevitables otro Por hombre lo que, tanto el Estado tiene que regular sí, Otro hombre, a, a Keynes Si lo hubieran escuchado eh, Sobre el final de la primera guerra mundial nos Probablemente hubiéramos evitado mucho Nos hubiéramos evitado la segunda Claro, Porque entre otras cosas El tipo dijo, están ahogando a Alemania y si Esto con, termina y mal Esto termina mal no. Este, y demás era un tipo que, que, la veía. que la vio de una forma diferente en un capitalismo que era un capitalismo con rasgos feudales Está bien. todavía todavía no claro. abandonaba de no. la mentalidad de los nobles ingleses y demás ¿no? esa idea del capitalismo con desarrollo industrial y con ciertos niveles de inclusión social crea las bases para, para lo que después se llamó en escala global occidental el estado de bienestar a ver lo, eh, las fuentes energéticas son del Estado, los servicios públicos son del Estado, el Estado tiene que estar presente la bolsa la regula el Estado el Banco Central lejos de dinamitarlo como proponen algunos en la actualidad, claro. tiene que tener una siente presencia y no autonomía política, el Estado regula la devaluación de la moneda, se fijan trabas arancelarias, se cobran retenciones todo eso inventó Roosevelt Junta Nacional de Granos, Un... Junta Nacional de Carne. ahí va, en Europa como bien estamos anticipando hace un rato, la situación fue geométricamente opuesta. El Estado no pudo resolver esa manera. El Estado, digamos, eh, reforzó la idea de que la crisis era una solución propia, se solucionaba a sí misma y comienzan a emerger, en Francia también, pero principalmente en Italia, Austria y en Alemania, Comienzan a aparecer movimientos primero menores, periféricos, insignificantes, de sectores nacionalistas que venían desilusionados por la derrota de la Primera Guerra, claro. que comienzan a decir: Esta crisis es culpa de los empresarios, que, su los que en su mayoría no son nacionales, claro. es culpa de un complot internacional bolchevique que intenta claro. atacar la nacionalidad, es culpa de las condiciones que nos pone. Eh, Gran Bretaña y Estados Unidos a los países perdedores de la guerra, es culpa de que los judíos controlan el oro del mundo, sí. es culpa de la infiltración marxista en los sindicatos. Vamos, se estaba empollando el huevo de la serpiente. Sí. Estaban creando las condiciones para que un sector de la, de la población, eh, y acá es donde hay que hacer un, para mí una atención, un sector de la clase trabajadora comience a decir, claro, Vivo mal, me quedé sin empleo, el Estado no resuelve, los políticos son todos corruptos, la política es una casta que se defiende a sí misma, hay un enemigo común que nos ataca, tenemos que fortalecer la identidad nacional, eh, es un acto de fuerza el defender mis intereses, y esos partidos lumpenares, menores, periféricos, comienzan a hacerse muy fuertes. Un ejemplo bien simple. El Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, partido nazi, sí, se presenta elecciones por primera vez en 1927. Saca el 4% de los votos. La segunda vez que se presenta es en 1933. Saca el 36% de los votos. ¿Qué pasó en el medio? La crisis del 30. ¿Qué pasó en el medio? La crisis del 30. ¿Y esto por qué hay que mirarlo hoy, año 2021? Si la historia no sirve, no sirve para analizar el presente y evitar la repetición, como alguna vez dijo Marx, mm. de, lo que, de lo que ocurrió, primero como farsa y después como tragedia, sí. no sirve para nada. Claro. Claramente hoy el mundo está en un proceso de crisis estructural del capitalismo que podemos decir que viene por lo menos del año 2008 y si nos ponemos el más fino, viene del año 1973. Ese es donde el capitalismo se muestra, incapaz de resolver las condiciones materiales de subsistencia de una inmensa mayoría de la población mundial, donde el proceso de concentración de la riqueza es pornográfico, para que nos demos una idea, los siete tipos más ricos del mundo tienen una fortuna personal que supera el PBI de toda el África subsahariana. O sea, 49 países de África producen en conjunto menos que la lista que tienen en su bolsillo, siete tipos. Yo tengo un número más horrible. ¿Querés que te lo cuente? Los que tienen el 1% que tiene todo el dinero del mundo, ellos, suponete que el PBI del planeta, vamos a decir una cifra, son 60 billones de dólares, sí. ellos tienen 260 billones sí. de dólares. Es peor todavía. Sí. ¿Eh? Sí. Tremendo, estamos hablando del planeta entero. Sí. Es una situación tremenda la que él dice porque la amenaza siempre de los partidos nazis o de los partidos fascistas es, aparecen a raíz donde el tema central es la calidad de vida, donde el otro tema central es no tener trabajo, donde el tercer eh, tema central es yo estoy viviendo en forma miserable y hay otros que viven bigote para arriba. Un poco eso hemos visto en Europa, en Alemania, en Alemania eh, uno aprendió cómo lo destrabaron. Es decir, el tema central de la actual campaña política en Alemania fue la cuestión medioambiental, Totalmente. Eh, fue la cuestión económica y tecnológica. Cómo salir hacia adelante. El, por, por ese tema, los partidos que son lamentablemente de la ex RDA, este, ahí están alojados sí. todos los partidos de extrema derecha... Perdieron más o menos un 4 o un 5% de los votos, que es mucho. Sí, sí. ¿Por qué? Porque explicaban en la anterior elección, cuando habían ganado un 15%, era porque se discutía el tema de los extranjeros, claro. ¿no? De que ellos dicen que no está todo bien en Alemania, que, que se vive mejor del lado occidental y que el lado incorporado lo han tratado como si fuera un hermano bobo, por decirlo, y perdón sí, sí. por la expresión, pero es una expresión popular. Mm. Y lo dice hasta el día de hoy, es más. Hay algunos artículos que yo vi en la televisión alemana hace menos de 15 días, donde ellos descarnadamente reflejan esa queja. Pero también el aprendizaje de que cuando vos podés retirar el tema de eh, que dé lugar a discriminaciones, que vos hablés de tema de ir hacia adelante, cuestión tecnológica, cuestión, ellos ahí ese, quedan como desactivados. Por eso no mismo. tienen nada que decir. En este contexto donde la crisis es inignable del capitalismo, donde el capitalismo no solo tiene esas consecuencias económicas que bien describimos, mm. sino que también está demostrando también la inviabilidad ecológica del planeta Tierra, que es el único que tenemos y no hay replanzo. A ver, en ese contexto, como vos muy bien decís, en Europa, en Europa, en Alemania se nota mucho con los partidos neonazis, en Francia tenemos el ejemplo del Frente Nacional, que, que es un partido muy fuerte, increíblemente en los barrios obreros de París y de Marsella. Esto es, esto es interesantísimo y desgarrador como análisis porque hasta 1990 al conurbano parisino y al conurbano marsellés se le decía el cinturón rojo Mirá. porque eran los bastiones electorales del Partido Comunista. Mirá. Obreros calificados, formados políticamente, pero con empleo. 30 años después, los hijos de esos obreros están sin laburo, desempleados, resentidos, y ahí es donde ganan los partidos neonazis. Tampoco uno le echa la culpa a la gente porque lo que una de las cosas que cambió y que de repente la izquierda a nivel mundial tiene que enfocar es que ya no existen más fábricas casi. Ah. Entonces esa imagen que vos tenés de los portones abiertos y miles de personas estando, eso no va a suceder más. Yo siempre me quejo de que de repente escucho algún anuncio del gobierno que dice tal empresa invirtió 250 millones de dólares, 550 millones de ¿saben para qué es? Es porque van a traer robots y si contratan a 200 personas Ay, es mucho. Entonces, en todos esos lugares queda una multitud de personas que el único contacto que tienen en su vida cotidiana, el que puede, es a través de las redes, las redes los localizan en este caso la gente de Facebook, que es la más especializada en eso. ello, y otros este, organismos de inteligencia. Y entonces eh, dice, aquel odia tal cosa, aquel odia tal cosa. Tiene que ver con la economía, sí. todo eso. Tiene que ver con los quebrantos, porque la economía es parte de la vida del hombre. Y si hay alguien que se siente fuera de un negocio, fuera de que nadie me compra esto porque la gente no tiene plata, no sé qué hacer, eh, nadie quiere que le corte el pasto, sí. empieza a generarse un caldo, un caldo de cultivo donde vas a acusar a esa persona, ¿qué le vas a decir a esa persona? Que no se queje, claro. que vaya al rancho y que se siente así claro. en el piso de tierra y que diga, me cayó la boca y me sacrifico por la nación. Claro. Vamos. Por eso mismo, digo. Disculpa, porque, Disculpa no, que pero, me haya por, por la rama, pero qué, me parecía qué, que tenía que ver. ¿Por qué lo ponemos? Porque es una señal de alarma a escala global y, por lo tanto, a escala local, que las condiciones de pauperización creciente de una parte de la población crea las condiciones para la emergencia de fenómenos políticos que al principio se dejan pasar de largo, como el caso de los libertarios en Argentina como el caso de los partidos vinculados a cierta rama de las iglesias evangélicas brasileñas, como a cierto discurso anti que está prendiendo en una parte, sobre todo de Cambiemos, a cierto discurso ultra-punitivista que seguramente tiene a la, a la vocera de Macri, Patricia Urlis, como una de sus referentes, sí. que al principio uno los minimiza, los ningunea, los relativiza y luego se instalan como puntos de referencia dentro de la política argentina. Pasa el Uruguay con el partido militar, sí. pasa en Chile con el piñerismo, que es un reciclaje indiscutible del pinochetismo, pasa en Paraguay con, un, con una rama del partido colorado. En Bolivia lo hemos visto con Camacho, esta especie de cruzado... Este, eh, ...neofascista de... ...que está ubicado en la media luna fértil, claro... está ubicado en la ...en Cruz de ...a ver, pasa en los Estados Unidos con Trump... Sí. ...entonces digo, hay que tener cuidado... ...y ahí es el gran... ...a ver, el gran debate, me parece a mí... ...y por eso trajimos este tema hoy... ...que tienen los sectores populares... ...y los gobiernos progresistas, socialdemócratas... ...como queramos llamarle... ...tienen la obligación de atender a esta situación... ...y sobre todo a reformar lo más rápido posible... Sí. ...las condiciones de, de pobreza estructural... ...no solo porque eso es justo y hay que hacerlo... ...sino porque crea las condiciones para el desarrollo de estas ideas... ...que son peligrosas para la especie humana... Digo, ...el fascismo, el neofascismo, es indomesticable... No, digamos, ...no es una opción política más que hay que tolerar dentro del sistema político... ...es un enemigo de la humanidad en su conjunto... Y hay que tenerle mucho cuidado porque la historia ocurrió y se están reproduciendo como hongos venenosos est estos emergentes a escala global y hay, que tener en y hay que tener en cuenta y hay que atender sobre esto. Por supuesto que los sectores populares, progresistas, de izquierda, tenemos que estar galvanizados y unidos para enfrentar esto, pero también los gobiernos tienen que hacer el esfuerzo de modificar las condiciones materiales en favor de los sectores más vulnerados para que esas ideas no puedan prender. Yo les recomiendo a los, a los televidentes una película que está en YouTube que la hizo un grupo de estudiantes de la Universidad de Mar del Plata. Es un documental, 45 minutos, se llama El Credo. Es una película interesantísima sobre el movimiento neonazi en Mar del Plata, que es fuertísimo. Y cómo se nutre especialmente de varones jóvenes pobres de los barrios periféricos vulnerados que, eh, desocupados, crónicos, estructuralmente pobres de la ciudad feliz. Entonces, ¿por qué traemos la crisis del 29 y con esto cierro de mi parte? No como un proceso de arqueologización histórica. Ay, entendamos lo que pasó. No, ojo, entendamos lo que pasó. Porque mientras veamos el sistema capitalista, estas crisis van a ser continuas. La profundidad de la pobreza va a ser cada vez mayor. La incapacidad del sistema para ser justo con la grande mayoría es estructural y es inmodificable y mientras esas condiciones estén presentes si no, si no se acciona con, una, eh, con, con claridad, con decisión y con eficacia desde los gobiernos progresistas, socialdemócratas, o populares para modificar las condiciones de vida de la grande mayoría estas ideas que hoy aparecen disfrazadas de libertarismo que, que, en el que algunos la catalogan como un anarcocapitalismo eh, caníbal y que en el fondo no son más que expresiones recicladas, edulcoradas y fotoshopeadas del más rancio de los fascismos mm. vamos a estar un problema en breve porque a ver, este país como Uruguay, como Chile como toda América Latina, toda América Latina. han entregado la vida de generaciones para construir esta democracia imperfecta, eh, incómoda, eh, decepcionante a veces, pero no le podemos sumar, no podemos permitir impávidamente que el sacrificio de las generaciones que nos antecedieron, los miles y miles de hombres, mujeres, de compañeros y compañeras que han dado su vida para que hoy vivamos en democracia, insisto, con todas las críticas que uno le sí, puede hacer, sí. asistamos impávidamente a la mm. emergencia de estos fenómenos que son asistémicos y antihumanidad. Mm. Y lo digo eh, sabiendo que estamos en campaña, lo digo sabiendo que eh, estamos en un problema eh, grave por la emergencia de los Miley, los Cintia Hotton, los, este, los Esper y que es urgente eh, una acción concreta de parte de nuestro gobierno y de parte del campo popular en su conjunto para enfrentar este problema y para no, pare, para no vernos reflejados en 10 años en el espejo europeo. Mm. digo Siempre se habló que Argentina era un, el más europeo de los países latinoamericanos. Porque, ¿Vamos a suponer que es verdad? Yo no para nada estoy de acuerdo. ¿Vamos a suponer que es verdad? Bueno, no nos parezcamos en eso. Parezcámonos en el estado de, sí, de, de bienestar, bienestar, en el sistema público, de salud, de educación, pero no en eso, mm. no mm. en la naturalización del fascismo como una alternativa política que se presenta a elecciones. Complicado el tema. Eh, Primo Levi, que era un poeta judío, eh, que estuvo en campos de concentración, opinaba algo sobre los nazis, que era lo siguiente, decía, no estaban locos, no estaban locos. ¿Por qué? Porque cuando vos estás loco para que se interprete, perdés la relación con la realidad absolutamente. Alguien te dice, acomoda este mouse y vos no sabés qué es este mouse y no sabés qué es acomodar. Sin embargo, los nazis tenían todo muy estructurado cómo agarraban a la gente, cómo la capturaban y cómo la mataban. Decía, tampoco estaban endemoniados, no hay una cuestión mística, no está el diablo. Dice, hay ellos... ...están mostrándote una condición humana de oscuridad absoluta... ...donde ellos atacan directamente la condición humana. Deja de importarle al nazi si sos una persona. Entonces ya no alcanza con que vos digas... ...ah, pero yo no soy comunista, ah, pero yo no soy militante... ...ah, pero yo no soy feminista, ah, pero yo no soy gitano... ...ah, pero yo no soy negro. No, los tipos te identifican y es, es como si fuese un animal rabioso... que Muerde al que tenga adelante. Muerde al que tenga adelante. En Argentina ha pasado, ha habido un progrom en Buenos Aires, que a la gente le gusta olvidar, ¿no? Es decir, masacres de judíos en 1910, con la excusa de todos los problemas del frigorífico de krieger Bacena. Y además salían a matar inmigrantes de todo tipo. Es decir, ya ha habido antes... Hemos tenido, como dijo él alguna vez, que lo mencionamos, la guerra del Paraguay. O sea, actitudes de masacrar gente, atentados a la embajada de Israel, atentados a la AMIA, en mi opinión son todo de acá. No busquen nada en Irán, pero es una opinión de Marcelo Cogan, apellido judío. Este, es una opinión de acá porque cuando vos demostrás que tuviste tanta, tanta escuela, no necesitas ir a buscar ayuda afuera. Eso es obvio. La cuestión económica del capitalismo, él, yo lo estuve escuchando con atención porque es una clase espectacular. Está la estafa, el capitalismo no tiene solución porque hay mal intenciones y estafa. Cuando hablamos de las de las que vos compras una acción, la acción es mentira que está el mercado diciendo cuánto vale se arreglan los tipos entre ellos y dicen vamos a voltearlo a aquel porque somos de tal grupo económico que se enfrenta a tal otro grupo económico en esto que él contó de la crisis del 30, Inglaterra visoraba el fin de su imperio y dijo tengo dos amenazas que son los alemanes que son una locomotora de producción y los estadounidenses que tienen un concepto diferente de la riqueza. Inglaterra tiene un concepto clásico de la riqueza que es el dinero por el dinero en sí mismo y Estados Unidos en aquel momento, ahora lo perdió, claro. tenía un concepto de la riqueza y el valor de la moneda basado en cuánto yo produzco. Claro. Entonces eran amenazas. Y vos, de repente decís, qué casualidad, todo se viene al tacho y ellos son los que menos le toca si no ponemos la lupa en las fábricas en Inglaterra y no queremos mirar que trabajaban niños, y no queremos mirar que trabajaban menores, y no me queremos mirar que eso que era lo mejor de Europa trabajaban 16 horas ¿Sí? por día. El capitalismo es algo que yo entiendo, por un lado es contradictorio lo que le voy a decir, yo entiendo que es como que está en parte de la naturaleza humana. Lo que pasa que culturalmente lo que sucede es que el humano se raya porque el poder no está dentro de la naturaleza y empieza a estafar, empieza a hacer cosas. Hoy en día acá nosotros tenemos un tema puntual con los precios y con la inflación. Entonces yo digo, y lo hablamos en el programa todos los mediodías y con esto corto, hablamos de gente que decimos formador de precio. ¿Qué es el formador de precio? ¿Saben qué te dice cuánto valen las cosas? Entonces... No busques tanto quién te provoca la inflación. Es el que te dice cuánto valen las cosas. ¿Y qué, cuál es el número que él tiene? Porque pobrecito, ¿le va mal? No. Te voy a poner un ejemplo feo. El gobierno ha dado muchos ATP. Ayudas, es decir, prácticamente ha pagado parte del sueldo sí, de verdad. un montón de gente. Eh, uno de los sectores al cual más se ayudó fue el sector textil. ¿Sabés cuál es el sector que más hizo aumentar la inflación, el sector textil, el sector más ayudado. Entonces, ¿y ese es el problema. Nosotros miramos hacia atrás y vemos, y, che, ¿qué pasó ahí? Porque son los mismos actores, ¿eh? eh serán los mismos apellidos, son las mismas familias, los mismos tipos, y decís... Eh, algún antídoto debemos tener Le digo en forma positiva Porque la Argentina, mirá que le han, le han intentado Hacer sí, este, sí. cosas tipo Año 30 en Estados Unidos Algo hay entre nosotros Positivo, yo todavía no lo sé Pero dejemos de jugar A estas boberías El capitalismo tiene que ser enderezado Hacia la cuestión del de, eh, sostenimiento Y el respaldo de las personas Respaldar a las personas eh, mañana eh, habla Álvaro García Linera. Y García Linera dice, miremos a la sociedad que es lo más grande y ahí te vas a encontrar qué es lo que está necesitando para evitar un crack económico, para evitar que las ollas populares que vos hayas conocido pueden llegar a ser un poroto. Nada más. Nos vemos la semana que viene.